Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Amigos de Nosis TV, un encuentro con la sabiduría, nuevamente aquí con ustedes en este programa eh, para desarrollar aspectos relacionados al conocimiento gnóstico. Y nos visita en el día de hoy, como en otras oportunidades, Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, gracias. Bueno. Y no, queríamos hablar un poco eh, algo relacionado a la mujer. Eh, pero no, o sea, la mujer dentro del conocimiento, dentro de la sabiduría, eh, en la historia, la mujer... Eh, desde el punto de vista interno, es decir, queremos que Virginia nos cuente un poquito todos esos aspectos relacionados eh, a, a, a la mujer o ese, a esa fuerza, ¿no es cierto?, femenina dentro del, del espiritualismo, ¿no? Claro. Sí. nos podríamos, qué podríamos, cómo podríamos empezar, digamos sí. así? Bueno, eh, como sabemos el papel de la mujer, a, a, digamos, a lo largo de la historia ha tenido distintas relevancias. Uh -huh. Eh, en la antigüedad, la mujer era venerada y respetada como diosa y también como persona y como, como ser humano. Hubo tiempos en los que lamentablemente no pasó eso, que fue perseguida, fue denigrada, bueno, hasta torturada, como ya sabes. Sí, sí, sí, correcto. Sí, sí. Eh, también como que se divorció el concepto de Dios del principio femenino. Hoy en día tenemos un concepto de Dios de que es masculino, que es un ser Claro, masculino. se habla de Dios como, un, claro. como ese señor ese señor, uh -huh. claro, un hombre sí, sí, realmente sí, sí. barbudo sí, sí, sí. Con, esa, con esa idea eh, esto en la antigüedad no era así claro, ¿sí? claro, claro. Eh, si nosotros tomamos el, el nombre de, del Dios creador, Elohim uh -huh. el que está en la Biblia Elohim es una palabra eh, que es plural ¿sí? Elohim, eh, la terminación Im en hebreo es plural ajá, ajá. Eh, es una palabra que, tiene, que es femenina con terminación masculina Claro, o sea que los sería dioses y diosas, o más, la, Una una, una o concepto Dios y así, diosa, claro, Dios y sí, sí. diosa. Sí sí, sí, sí, sí, sí, dioses y dioses. Eh, ese concepto, o sea, en la Biblia, bueno, eh, se, si uno se, se lee el Génesis, eh, te das cuenta que habla siempre eh, en plural. Dios. Ajá, ajá. Por ejemplo, hay una cita cuando habla de la creación del hombre que dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Como que... Eh, ese dios y claro. diosa o sea ese, ese, esa pareja claro. eh, es decir este, fueron el inicio el, ese andrófino fueron el inicio claro. exactamente y más tarde dice eh, dios hizo al hombre a su imagen y semejanza varón y hembra los creó ah miramos claro, ¿Sí? claro claro eh, claro claro está claro sí, sí, sí. en el apocalipsis también habla de, del espíritu y la esposa Uh -huh. también eh, marca, digamos, esos dos aspectos femenino y masculino de, de Dios. Exacto, exacto. Y vos fijate que, sí, o sea, no yéndonos muy lejos del conocimiento y viendo otros aspectos que incluso lo hemos visto dentro de la Gnosis, cuando nosotros hablamos de la triada como principio eh, eh, que engendró o que, que a través de esa triada se creó todo, claro. es decir, que está nombrado en las distintas culturas, en las distintas civilizaciones, es decir, por ejemplo nosotros conocemos dentro del cristianismo Padre, Hijo y Espíritu Santo es claro. decir, son siempre tres fuerzas ¿Tres y son fuerzas? tres fuerzas creadoras ¿sí? claro. o sea que no es que Dios lo podemos tener como una sola fuerza sino que son dos fuerzas masculina y claro. femenina que unidas a través de otra tercera fuerza que sería la conciliadora la poder. conciliadora es decir, se puede crear ¿sí? claro. y eso sucede también a nivel microcosmos, uh -huh. o sea se necesita de un hombre y una mujer y claro. la unión de esos dos polos opuestos para que haya una creación. Correcto, correcto. Para crear una bebé, una criatura claro. se necesita del hombre y de la mujer, no hay otra forma. No hay otra forma. Y la naturaleza sí. nos está demostrando que es así, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir que para podríamos decir que ese principio de Dios tiene que estar fundamentado en dos fuerzas, en dos fuerzas. básicamente, sí, sí, sí. y en esa tercera fuerza conciliadora. Conciliadora. Sí sí, sí, sí, porque si, si, si tienen esos dos polos sin esa fuerza que concilia, sería... O sea, nunca habría una creación. Claro, Sería como exactamente. Estarían exactamente. Rotando, Eso no. es lo que los, los este, indostanes hablaban en la creación de la famosa ley del tres o el sagrado triatmasicano. Claro. ¿sí? Es decir, que es el principio en el cual se fundamenta la creación. La creación. Ahora, Virginia, sí. eh, ¿qué pasa? O sea, si nos ponemos a ver en la, la, la, la historia la mujer, ¿no es cierto? Eh, mmm, con la historia que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo la ubicamos? ¿cómo, ¿Qué ejemplos tenemos con relación a eso? Y bueno, en las antiguas culturas eh, existía, digamos, este principio eterno femenino con distintos nombres. Uh -huh. Por ejemplo, para los hindúes eh, era Devi Shakti Kundalini, que Ajá. era esa gran madre. Eh, para los egipcios, Isis. Sí. Eh, para los griegos era Ceres. Uh -huh. Para los que los persas era, eh, disculpame pues no me acuerdo bien vos, si sabes? Del hoy no, de los persas. Mmm, bueno, ya nos va a venir, ya nos va, va a venir. Bueno. Eh, los los este, cristianos, los por cristiano ejemplo, María, María, más conocido. Adonía. Adonía, tenemos. Eh, los mexicanos, o sea, los, mexicanos. los aztecas, claro. los mayas. Sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí. son los distintos nombres que. Sí, la... vélez también. Ah, sí, vélez, correcto, sí, sí, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. correcto. Son los distintos nombres que, que ha tomado en la historia la, eh, ese principio femenino interno. Uh -huh, uh -huh. eh, como dijimos después, eh, ese principio femenino se perdió también cuando empezó, eh, digamos el cristianismo, pero no el cristianismo de Jesús uh -huh. hay, que, hay que diferenciar porque hay mucha gente que dice que el cristianismo sacó eh, la divinidad femenina y, y no es así mm, claro eh, ¿no? el maestro Jesús eh, todo lo contrario reivindicó a la mujer en una, en una época que era bastante machista eh, y no fue así, o sea, hay casos en la Biblia cuando, cuando defendió a a la, a la mujer que iba a ser apedrada. Ah, sí, a María Magdalena. Claro. Exactamente. Eh, bueno. E incluso, es decir, vos, bueno, vos fíjate que dentro del, del drama cósmico cristiano se encuentra la Verónica, claro. es decir, este, bueno, María, obviamente, la María Magdalena. Isabel, son las distintas mujeres que están cerca, es, claro. cerca del maestro, ¿no es cierto? Claro. Que representaban un papel muy importante. Claro, sí, sí, y sí, es sí. más, es decir, este, vos fijate que incluso hay evangelios apócrifos, ¿no? Claro. Es decir, este, por ejemplo, hay un evangelio apócrifo de María Magdalena. María Magdalena, se dice. sí, sí. Y era considerada el apóstol de, las, de todos los apóstoles. O sea, Ajá. era más, la tenían como una mujer exaltada. Exactamente. Después vamos a, a ver por qué, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en ese caso, eh, lo que pasó, esa iglesia en formación, eh, como todos sabemos, en el 325 después de Cristo, se hizo un concilio en Nicea, donde el emperador romano Constantino I, eh, digamos que decidió oficializar el cristianismo en el imperio romano. Sí. Eh, cosa extraña porque era un acérrimo anticristiano. En principio era claro. En principio era, claro. era sí, bastante sí, sí, anticristiano. Sí. En principio, ¿no? Sí. Bueno, después, bueno, como, como el cristianismo iba avanzando decidió que era lógico, digamos... Más vale unirse. Claro, unirse, como dice está. el refrán que, me, cuando sí. eh, más vale unirse al enemigo, ¿no? Claro, entonces, claro, claro. Eh, entonces eh, pasó eso, se hizo ese concilio, donde se juntaron varios líderes eh, cristianos uh -huh. de esa época. Y se decidió, digamos, eh, qué libros iban a adoptar para esa iglesia en formación y qué libros rechazar Ah, claro. Se rechazaron, dicen, más de 40 libros. Uh -huh. Entre esos, eh, lo que nosotros conocemos como Evangelios Apócrifos. Sí. Y está sí, el Evangelio sí. de Felipe, de María Magdalena, bueno, hay un montón, de Tomás. Eh, bueno, y, y esos libros que desecharon tenían muchas verdades que, que dijo el Maestro Jesús, entre los que se puede decir que él. el Maestro Jesús decía... Que la autorización íntima del ser de una persona depende de esa persona. Uh -huh. Y que y también del rol de la mujer, ¿no? Y de la pareja. ¿no? Claro, de la pareja de en la conjunto. De la pareja en conjunto. Sí, sí, sí. sí. Qué y es importante. más, ¿sabes qué cosa interesante, porque uno dice, claro, en las, en las imágenes y todo lo que nosotros vemos de los apóstoles, por ejemplo, eh, con el maestro, y dice siempre estaban solos, no tenían mujeres alrededor. Claro. Y no, y no es así, porque... Eh, si bien es cierto que el, el hombre era que llevaba adelante un montón de aspectos relacionados a, a, a, al trabajo, es decir, este, en esa época... Ningún hombre podría ser respetado si no era casado. Si no era casado, sí. ¿Sí? Los o sea, hebreos eran o sea, siempre el matrimonio, era su objetivo, digamos. Exacto. Eh, nunca un soltero. Es más, un soltero era mal visto en esa época. Si no tenía mujer era medio raro. Exactamente, exactamente. Pero para ellos, ¿no? Para sí, esa época. Sí, sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿es normal pensar que Jesús tenía pareja? Por mujer? supuesto, por supuesto. ¿Y quién era? Y María Magdalena. Exactamente. Exactamente. Es decir, sobre eso obviamente hay muchos aspectos y, y, oh, claro. y tendríamos que hablar muchísimo porque hay eh, grandes misterios relacionados en ese, en ese este, el drama crístico, ¿no es cierto? Ese maestro gran exaltado de la humanidad como fue Jesús el Cristo, es decir, nos dejó una enseñanza extraordinaria, ya hemos hablado, ¿se acuerdan ustedes?, eh, Semana Santa, Navidad, esos grandes misterios. Pero el tema que nos toca hoy y que estamos desarrollando con Virginia tiene que ver con la mujer, básicamente. ¿Y qué papel importante juega la mujer dentro de, no solamente de la vida, ¿no es cierto?, de la existencia, porque es el, es el, el, el origen de la creación. ¿sí? Sí. Si uno habla, es decir, en, ese, en esa famosa frase, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Es decir, este, y uno dice, bueno, no sé. Es decir, este, yo creo que en la creación a nivel macrocósmico fue primero un vientre, un vientre en el un vientre, cual se gestó, sí, un sí, gran sí. vientre en el cual se gestó. Sí, y así sí, dicen sí. las grandes tradiciones y culturas antiguas, es decir, que así se procesa. O sea que el, la mujer es el principio de toda sí, la creación. ¿Y qué más? Empezamos <risa> con el concilio. Dale, eh, bueno, después de eso, de, de desechar tantos libros no uh -huh. de sus evangelios, eh, empezó también una especie de persecución contra la mujer. Ajá, claro. claro eh, además sí. de, como dijimos al principio, de que a, a Dios se lo masculinizó, sí. se, sacó, se sacó el principio femenino de Dios, eh, empezó ese, ese ataque hacia la mujer, a, a ser perseguida, a ser apartada, digamos. ¿sí? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, se, se instauró que, que la Virgen María, la madre de Jesús, era virgen, Dicho uh -huh. eso, ¿no? Virgen en el sentido de abstención sexual o de Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Y eso hizo que fuera como la contrapartida de María Magdalena Que era la prostituta arrepentida claro, Que eso claro. es la imagen que ellos, digamos, difundieron Que era la prostituta arrepentida Exactamente, exactamente. Entonces eh, hubo un papa, creo que es Gregorio uh -huh. Que dijo que el pecado de María Magdalena era la lujuria Y entonces quedó, o sea, todas las mujeres reducidas a, a un papel de tentadora de pecadora. Entonces, eh, eso facilitó para que más tarde se, se instaurara, digamos, el celibato en uh -huh. los sacerdotes, que no tuviera mujer, porque la uh -huh. mujer era la, como decíamos, la tentadora, la que lo iba a llevar al mal camino. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenían que ser célibes. O sea, se, en definitiva, se hizo, digamos, una imagen de la sexualidad como algo pecaminoso, la, el, la sexualidad era pecaminosa. Y sobre todo la mujer, que era la que tentaba el papel. Bueno, sobre eso, o sea, hay mucha tela para cortar sí. verdaderamente, ¿no? Es decir, este, y, y bueno, sí, por sí, ahí, sí. A, alguno podrá estar sorprendido, pero bueno, hoy si nos ponemos a ver en muchos documentales, es decir, este, en los eh, a través de National Geographic, o muchos otros este, eh, programas, ¿no es cierto? Es decir, sí, se claro, ha hablado claro. muchísimo de esos aspectos relacionados al evangelio de María Magdalena, a las cosas de Jesús, incluso a aspectos relacionados al Judas. Se están dando a la luz un montón de conocimientos que tienen que ver con esos grandes misterios que encierran claro. y que obviamente si uno se pone a pensar un poquito, no nos cierran, no nos cerraban. Claro, ¿sí? faltaban cosas. Faltaban cosas, sí. Claro. Bueno, entonces como así, a medida que iba pasando el tiempo, la mujer se fue como decíamos como relegando, relegando del mundo espiritual. Llegó una etapa muy cruda, que fue la época de la Inquisición, uh -huh. que ya ahí fue bastante complicado para la mujer, porque eh, hubo ya una violencia extrema, es, eh, como todos sabemos eh, de historia, fueron, muchas mujeres fueron torturadas y, y matadas, digamos, asesinadas, eh, solamente porque eran herboristas. Eran curanderas. Sí, se las tildaban de brujas. De brujas. Es de la brujas. famosa casa de brujas. Exactamente. E incluso había mujeres que porque eran mujeres ya eran sospechosas de brujería. O sea, que hacían brujería. Todo por la sí. condición de mujer. No era hacia el hombre, sino sí, hacia el hombre. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, eso fue una, una etapa muy triste, ¿no? Para... Hay, hay una película muy linda que tiene mucho conocimiento, que es El Nombre de la Rosa. No sé si la habrás visto. No. Es decir, este, con Sin Connery. Eh, es una película vieja, ¿no es cierto?, que habla mucho de esos misterios ocultos, ¿no es cierto?, que, están, que estaban dentro de esa, este, de esa época, es decir, con relacionado a, a cosas tan ocultas y, y, y que no salían a la luz, que no se dejaban salir a la luz, porque sí, sí. obviamente si saliera a la luz este tipo de conocimientos que hoy, gracias a Dios, están saliendo a la luz, es decir, quedaban en descubierto un montón de cosas que no era bueno o no era... Eh, no era conveniente, ¿no es cierto? Claro, Para alguna parte de un sector, exactamente. Y cómo sigue la historia. ¿Cómo me, sigue? Me gusta. <risa> y bueno, María Magdalena, como dijimos, esposa de Jesús, eh, esto lo, eh, se puede, digamos, eh, confirmar en el Evangelio de Felipe, uh -huh. que es creo uno de los Evangelios que, eh, digamos, Felipe cuenta eh, que Jesús y María eran un matrimonio. Eh, esto, no, obviamente, no fue, digamos. Eh, oficializado por la Iglesia. Nunca, no, no. Lo, nunca lo, lo, lo confirmaron y o sea siempre negó, negaron que Jesús estaba casado con María Magdalena. Incluso afirman todavía que Jesús era un hombre soltero. Sí, sí. Eh, pero después de un tiempo, eh, debido a presiones por ahí desde el punto de vista de, eh, de, la, de las feministas, de la propia Iglesia, se sacó un poco la imagen de María Magdalena la, la prostituta, y como que ya no, digamos, no, no lo utilizaron más a esa imagen. Uh -huh. Por una cuestión de impresión, ya te digo, desde, desde el punto de vista feminista. Y bueno, y hoy en día se conoce, como decís vos, salió todo la luz, ¿no? Se conoce incluso de películas como El Código Da Vinci, Tango claro, Cosida. Claro. Se conoce que María Magdalena era la esposa de Jesús y además era una apóstol muy exaltada, incluso... Eh, se decía que los discípulos de Jesús le te, eh, tenían celos de ella, uh -huh. porque Jesús eh, le contaba misterios que por ahí no. Nosotros, no, era, no. Claro, este, y fue la primera testigo de la resurrección. De Jesús del Cristo claro, la primera que estuvo ahí en ese lugar exactamente. entonces, eh, no solamente que era yo te digo que, no, que era la mujer de Jesús sino que ella misma era una gran mujer uh -huh. una, una mujer autorrealizada, una y gran es, iniciada una gran iniciada espiritualmente exactamente. además de ser bueno, la esposa de un gran maestro también. Claro, lógicamente y porque ahí hay muchos misterios encerrados en, en cuanto a que el, el maestro para hacerse maestro eh, sí o sí necesita la otra parte necesita a la mujer, claro. a la esposa, a la sacerdotisa, ¿sí? Toda decir, creación toda necesita. Toda creación necesita de esas dos fuerzas. Y ahí hay muchos de, de, de grandes misterios encerrados y que obviamente en otra oportunidad vamos a, a tratar de, de dialogar de estos aspectos porque son muy importantes. Que se sepa que nosotros decir, no tenemos ningún problema en darles a conocer estos grandes misterios, eh, sacarlos a la luz y decir para que aquellos que que tengan un poquito de ganas de entender o de comprender un poquito más el, el gran, los aspectos relacionados a la sabiduría, es decir, bueno, tengan la posibilidad de acceder y, bueno, y, y sacar sus propias conclusiones. ¿no? Eh, ahí en, en la historia, eh, ahí también si nos ponemos a ver en esas etapas, es decir, otras mujeres que, que tuvieron una participación, una participación muy especial, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Juana de Arco. Juana de Arco, también exactamente. Una gran mujer, y Que también tenemos ahí por ahí una película con sí, relación con a eso, la vida. Sí, sí. Y, o sea, eh, y qué, de por ejemplo, no sé si querías hablar algo más con relación a eso. No, no. Quería cerrar un poco sí, con el sí, tema que la... de, decías vos del equilibrio Ajá. que tiene que haber entre ese, porque eh, no hay que fomentar tampoco esa supremacía de género. Claro, claro. O sea, eh, el, digamos, la idea es transmitir que tanto el principio masculino como femenino se necesitan. Exactamente. Son, es como la ley de polaridad, creo que se llama, que sí, equivalente. Sí, sí, o sí. sea, el, eh, hay polos, pero esos polos son opuestos, complementarios. Exactamente. Sí, Eso, esa ley de polaridad se encuentra en la electricidad, como conocemos todos, uh -huh. eh, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Sí. Eh, y bueno, eh, lo importante es saber digamos, que, que nos necesitamos, o sea, que, que somos complementos. Exactamente. Eh, por ahí lo que pasó es que en la antigüedad, como dijimos en, en tiempos anteriores, fue el hombre el que quiso, digamos, temprar, tener su supremacía, su supremacía y, y a dejar su de lado a la otra parte. Y dominar sí, la otra sí. parte. Eh, ahora se está viendo... Que, que la mujer en reacción a eso también, porque uh -huh. hay que justificar que después en reacción a eso, está también haciendo una movida con, en el sentido de una lucha, hay una lucha de géneros. Sí. Y lo que se trata es que no haya una lucha, sino que haya una igualdad y una, una complementación, o sea, que es lo que tiene que ser. Exactamente, tiene que haber eh, una comprensión de una eso. Cumple, claro. eh, sí. Entender que las dos fuerzas son necesarias, como vos bien decís, Virginia, es decir, que es algo tan natural, porque claro. lo vemos en la naturaleza, y vos sí, lo decías, sí, sí. es decir, son dos fuerzas, día-noche, es decir, este blanco-negro, es decir, dos fuerzas que se necesitan complementarse. Claro. La sí, naturaleza sí, lo está diciendo, macho y hembra, son necesarios para la creación. La creación ¿Sí? Sí, sí. Entonces, y te no, gustan no, entonces esas peleas. Esas peleas no son necesarias, simplemente es congeniar esas congeniar, dos fuerzas, sí, sí, porque sí, cada sí, sí. uno tiene su particularidad, claro. ¿sí? Sí, en, en, creo que en la física o bueno, en la electricidad se habla de que los opuestos es, naturalmente son, es, hay tensión, claro, hay claro, una, una tensión Hay diferencia de tensión entre claro. uno y otro exacto. Eh, el tema es que esa tensión tiene que llegar a, un, a complementarse, ¿sí? Exacto. Y entonces ahí se genera una tensión creadora. Claro. Cuando esas tensiones, esos polos, en vez de complementarse, están, digamos... Uno eh, más cargado que el otro. Claro, sí. o están, eh, digamos, eh, en, rechazándose, uh -huh. eh, lo que se genera una tensión ya, eh, digamos, eh, no constructiva, o sea, una Exacto. tensión eh, destructora. Destructora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que un poco pasa ahora, claro, <risa> que hay una claro, tensión destructora. Claro no una atención no no no digamos no invita a construir. Exactamente. ¿Sí? Y eso pasa, como dijimos en otras, en otras oportunidades, porque existe algo que no o sea que es el ego del uh -huh. agregado psicológico. El ego con su orgullo, con sus miedos, con su ira, que hace que, que no exista esa unión, que no exista ese complemento. Exactamente. El día que haya amor, que es la verdadera digamos, fuerza que une. Es la fuerza que une. Es la fuerza que une, cuando haya amor, no va a haber este tipo de conflictos, porque no genera conflictos. ¿no? Pero bueno, sí, sí. Ojalá que un día pase eso. Ojalá, ¿no es cierto? Ojalá que, que, que seamos lo suficientemente comprensivos para darnos cuenta de esas, de esas cosas que en cada uno de nosotros palpitan, incluso dentro de uno mismo, en mi caso como hombre, en el caso tuyo como mujer, también están esas dos fuerzas. Sí, sí, sí. Uno, uno es el polo positivo y uno es el polo, otro es el polo negativo, se dice, ¿no es cierto? Eh, y dentro de cada uno de nosotros existen esos dos polos. En el hombre está esa parte femenina también, ¿no es cierto? Como en la mujer está esa otra parte masculina también, que tienen que estar en equilibrio, la naturaleza es equilibrio. El cosmos es orden, equilibrio, y eso es lo que debemos lograr. Sí. Cuando nosotros logramos ese equilibrio interno, eso se traduce en hechos hacia afuera, en cosas sí, positivas, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es decir, bueno, eh, creo que andamos por ahí con el tiempo. Decir, <risa> de, en, no sé si hay algo como para redondear no, o sí. querías hacer alguna otra cosa. No, por ahora dije todo. Bueno, <ríe> no sé bueno. si vos querés agregar algo No, ahora. sí, simplemente entender que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Que eh, dentro de, del trabajo interno, podríamos decir, el trabajo espiritual de hombre-mujer, eh, hay grandes cosas que a tener en cuenta con relación a las prácticas en sí. Y hay prácticas que son específicas para la mujer y hay prácticas que son específicas para los hombres porque son parte de esa, de es, de esa naturaleza eh, que no es igual, ¿no, no, cierto? no somos Entonces, es cierto? Entonces, es decir, hay, hay como, como dijimos hasta ahora, esas polaridades y que más adelante iremos viendo, ¿no es cierto?, iremos tratando de ver eh, cosas que son necesarias que la mujer entienda, que sepa, que comprenda, para mejorar aspectos de su calidad de vida, de su salud... Es decir, qué cositas puede ir manejando como mujer, ¿sí? Uh -huh. Es decir, uh -huh. más adelante lo vamos a seguir este, vale. sí, tratando sí, sí, de adelante. ese punto. Hoy lo tratamos un poco desde el punto de vista de la historia, de la humanidad y de las fuerzas que se manifiestan en esos dos polos, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vamos a ver más detalladamente en algo práctico para, para vos, mujer. Para vos que, que tenés ganas de mejorar tu vida, de mejorar tu salud, de mejorar este, tu tus emociones, es decir, de tener una, un equilibrio en tus emociones. Bien, eh, gracias Virginia. Bueno, gracias eh, a vos, gracias por invitarme. Nos estamos viendo en el próximo programa. Hola, estimados televidentes de Gnosis TV, Un Encuentro con la Sabiduría. Eh, en esta parte del programa estamos aquí con Gastón y vamos a ir, eh, la idea es, eh, a través de estos programas mensuales que estamos realizando, eh, ir desarrollando en una parte del, del programa eh, lo que nosotros denominamos dentro de las instituciones gnósticas, el curso de Primera Cámara. ...vamos a ir desarrollando tema por tema del curso que normalmente se da en forma personalizada. Aquí en desarrollo nosotros tenemos nuestra institución en la calle Escuénaga 158... ...donde también pueden asistir cualquiera de los televidentes a informarse con relación a estos cursos. Este curso tiene una cantidad de conferencias o temas que tienen una correlatividad... ...y la particularidad básicamente es que eh, ese curso está const consta de una parte teórica y una parte práctica... ...siempre hablamos, eh, ¿no es cierto Gastón?, de la importancia dentro de la Gnosis como conocimiento... ...el hecho de que el conocimiento no quede solamente a nivel intelectual sino que sea algo verdaderamente práctico... ...y que sea útil para el diario vivir del claro. ser humano, ¿sí? Entonces eh, vamos a ir desarrollando, como decíamos este curso de primera cámara que como valga la, la, la información también para que los televidentes entiendan, es decir, estos cursos que se dictan en forma personalizada en las distintas sedes e instituciones náuticas a lo largo del mundo, podríamos decir son libres y gratuitos y tienen la particularidad que simplemente decir, sirven para que el ser humano pueda verdaderamente acceder a lo que es el conocimiento. Obviamente nosotros aquí en forma, en, lo, en los pocos minutos que tenemos en, en este programa, no vamos a poder desarrollar en su totalidad este, los, cada uno de los temas, pero vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno de esos temas que se van a ir viendo en el curso. Y el tema que vamos a ver hoy aquí con Gastón... Tiene que ver con la introducción, con el comienzo del curso y que es, el tema se llama ¿Qué es Gnosis? ¿Cómo podemos introducirnos a ese tema de qué es Gnosis Gastón? Bueno, este, primero vamos a, vamos a contar una pequeña, un pequeño cuentito, una fábula. Perfecto. Este, para no perder más tiempo, eh, resulta que hace miles de años estaban los dioses reunidos eh, muy conflictuados porque veían que la humanidad estaba cada vez este, más perdida, cada vez eh, había más maldad, cada vez más degenerada. Entonces eh, dijeron tenemos que esconder el conocimiento porque el ser humano si sigue creciendo en cuanto a conocimiento lo va a utilizar para mal y la verdad que va a perder este, eh, la razón de ser, se va a exterminar la humanidad. Entonces uno de los dioses dijo, bueno, dice vamos a esconderlo, el dios de la tierra dijo, dentro de la tierra y el ser humano no va, no va a encontrar nunca porque no puede llegar hasta ahí abajo. Un dios miró el futuro y dijo, no, el ser humano se va a volver este, avaro, ambicioso y va a querer eh, tener metales preciosos, piedras preciosas y va a empezar a acabar, a cavar y va a saber qué hace cuando encuentre el conocimiento. ¿no? Este, otro dios dijo, el dios del, del viento, dice, coloquémoslo en la montaña más alta, ahí nunca va a llegar el ser humano. Este, el otro dios vio el futuro y dijo, no, eh, la soberbia al ser humano lo va a poder, va a querer ser el, el hombre que más alto haya llegado, que haya escalado a la montaña más alta y va a encontrar ese conocimiento y vaya a saber qué hace con él. El dios del mar dijo, pongámoslo en el fondo del mar, este, el cuerpo del ser humano no, no puede aguantar, aguantar bajo el mar entonces otro Dios vio el futuro y dijo no se van a crear guerras, este, van a inventar naves que puedan andar en el fondo del mar y va a encontrar el conocimiento al ser humano y vaya a saber qué hace entonces otro Dios dijo ya sé dónde lo vamos a encontrar este, donde aquel ser humano eh, aquel ser humano que tiene mucha maldad, aquel ser humano egoísta, aquel ser humano este, que no busque la verdad aquel que no quiera eh, el amor, la bondad, para que solo aquel de, de buen corazón, de noble corazón, va a encontrar el conocimiento y, y lo escondieron dentro del mismo ser humano. Qué bueno, ¿no? Eh, sí, es este, decir, verdaderamente eso, eso es la pauta o el, o el punto inicial para decir, bueno, Gnosis, etimológicamente hablando, es conocimiento. Claro. Viene del griego y quiere decir conocimiento. Y el conocimiento al ser humano le permite, obviamente, salir de la ignorancia. Y salir de la ignorancia le permite al ser humano verdaderamente ser dueño de sí mismo. Y tener la capacidad y la posibilidad de encontrar todas las verdaderas eh, facultades que existen dentro del hombre mismo. Y, y eso es uno de los objetivos de la Gnosis como conocimiento, como institución, es decir, darle al ser humano que tenga ganas verdaderamente de inquirir, de buscar, de indagar dentro de sí mismo todos esos valores, todas esas cosas positivas que podemos encontrar dentro de nosotros mismos es decir, este, tener las técnicas, las herramientas para poder hacerlo pero no nos olvidemos y de, de hecho cuando hablabas de esa, de esa fábula decíamos que el hombre ha llegado a una maldad terrible que el ser humano ha llegado a una etapa muy muy difícil, ¿no es cierto? Que dentro del hombre mismo también están esas maldades. Claro, claro, sí. Como vos decías, este, la Gnosis es para aquellas personas que, que se preguntan ¿no? cosas, que, que se preguntan el porqué de las cosas que les suceden. Eh, a veces uno dice por qué a mí, cuando vos decías que, que está dentro de nosotros. Nosotros realmente somos los causantes, ¿no? La gnosis nos enseña que somos los causantes de nuestros sufrimientos. La Gnosis como institución, como decías vos, nos da las herramientas y, y las pautas para que podamos encontrar ese, esa sabiduría trascendental que, que la Gnosis como enseñanza nos propone. Para ir <coughs> digiriendo todo, todas esas preguntas que a veces uno se hace, ¿de dónde vengo? Uh -huh. este, ¿Por qué estoy acá? ¿Dónde voy? ¿Qué va a pasar el, el día que me muera? ¿no? Uh -huh. Toda, todos esos misterios... Eh, que para la humanidad han sido siempre difíciles de comprender, eh, la Gnosis como institución nos da las herramientas para que podamos contestar esas preguntas. Este... Uno, de los, uno de los puntos que también tenemos que tener en cuenta que dentro del curso, es decir, este, nos van a ir sirviendo, es entender que en la Gnosis, eh, o sea, que el conocimiento tiene dos pautas, dos aspectos que se manejan. Y uno es lo que podríamos llamar la doctrina del ojo y otro es la doctrina del corazón. Es decir, cuando nosotros hablamos de la doctrina del ojo, nos estamos refiriendo que nosotros con nuestros sentidos, sentido, nuestros cinco sentidos físicos, podemos captar un sinnúmero de imágenes y de conocimientos verdaderamente que advienen a nosotros desde el exterior. Claro. ¿Sí? sí entonces eso obviamente nos sirve porque nosotros vivimos en un mundo, como se dice, tridimensional y tenemos un montón de conocimientos que vienen a nosotros a, parte, a, a partir del lugar donde nos desenvolvemos como seres humanos. Pero también lo que nosotros llamamos dentro de la Gnosis la doctrina del corazón nos invita a nosotros a, a encontrar un conocimiento, una sabiduría que está, como decíamos al principio, dentro de nosotros mismos es decir, y que otras grandes culturas y civilizaciones antiguas como podemos nombrar algunas, es decir, los mayas, los aztecas aquí en América, los, este, los incas, o en, este, en, en culturas orientales, ¿no es cierto? Los egipcios, el, eh, la India, es decir, claro. este, grandes culturas que de alguna manera nos legaron una información y un conocimiento. Eh, extraído a través de los individuos de gran trabajo interno sobre sí mismo y que eso le llevaba a verdaderamente entender muchos de esos fenómenos trascendentales que existen, es decir, este, que el ser humano hoy por hoy por ahí no entiende, ¿no? Claro, eh, nosotros decimos que la Gnosis es, es la doctrina de la síntesis, porque... Uh -huh. Eh, a nivel contemporáneo ha sintetizado todas esas enseñanzas de esas culturas de, de las cuales vos hablabas y, y las ha transformado en, en, en enseñanza para que hoy nos podamos autorrealizar como bien vos decís. Eh, como hablabas de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón, la Gnosis nos propone un equilibrio entre esa ciencia del saber y la ciencia del ser. ¿No es cierto? Ese equilibrio entre el conocimiento adquirido, que recibimos a través de nuestros sentidos y ese conocimiento interno que tenemos este, oculto y que este, lamentablemente a, a través de, a raíz de esos agregados psicológicos que siempre nombramos, eh, no podemos exteriorizar que es la ciencia del saber que la tenemos y no la vemos eh, a raíz de, de un montón de, de quizás malas vivencias, de, de malos hábitos uh -huh. que a diario cometemos y que quizás como nadie nos ha enseñado a, a trabajar en esos factores para poder disolverlos y que son los que impiden que nuestro ser se exprese, ¿no?, exacto, como decíamos, no podamos ver la realidad de ese conocimiento interior. La Gnosis apunta a través de, de, este, de este curso, ¿no es cierto?, que hoy estamos haciendo una pequeña introducción y como decíamos al principio lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los, estos programas mensuales que tenemos. Este, nos invita verdaderamente a desarrollar lo que nosotros llamamos dentro de la Gnosis el au, la autonosis, el autoconocimiento. ¿Y por qué decimos esto? ¿O qué se refiere cuando nosotros hablamos de autonosis, de autoconocimiento? Nos estamos refiriendo que esto que nosotros vamos a tratar de, de exponer a través de los cursos que es conocimiento, sabiduría, que es Gnosis, es decir, nos invita a que nosotros encontremos dentro de nosotros mismos ese conocimiento. No vamos a hablar de nada nuevo, Sí, quizás algo nuevo para el intelecto de aquella persona que no ha investigado, que no ha estudiado a nivel intelectual estos aspectos, pero que cuando lo practica, cuando lo vive, ¿no es cierto?, encuentra que ese conocimiento está dentro de él mismo. Eh, una, una de las pautas por las cuales decíamos que dentro de la Gnosis, como institución, el conocimiento de este tipo de cursos no se cobra, porque nadie podría cobrarle a una persona lo que es de la misma persona. Y el conocimiento, la sabiduría, la vivencia de estas cosas trascendentales de la vida y del, del, del universo y del cosmos, son parte de la humanidad, son parte de nosotros mismos. Esa es la premisa por la cual eh, este tipo de conocimiento no debe cobrarse. Y nosotros tenemos esa premisa y no lo hacemos verdaderamente, ese es el objetivo. Claro, sí. A mí me ha pasado seguramente a muchas de las personas que estamos dentro de la institución que, que nos pregunten alguna vez qué es Gnosis. Y se nos hace difícil resumir en pocas palabras, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque ahora vamos a hablar un ratito, pero para eso está el curso. Y, y muchas de las cosas, cuando nos han dicho te vimos en televisión, este, y ustedes cobran por eso, eh, otra de las razones es porque la enseñanza nos las han dado gratis y, y así nos han enseñado dentro de la institución que debemos este, devolverla gratis. Y, y como está dentro de la persona, como decías vos, lo único que hacemos es refrescarle, digamos, no sé despertar si la memoria, la curiosidad, la, curiosidad sí, exacto, exacto. para que las personas este, inquieran y busquen. Uno, uno de los aspectos de Gastón que, que también tiene que ver con el desarrollo del curso y es decir que la Gnosis como conocimiento, decíamos, está cimentada en cuatro pilares. ¿Mm? Eh, si uno ve un templo, ¿no es cierto? Cuatro columnas son las que sostienen un templo. Sí. Y ese templo, que también tiene que ver con la gnosis, porque si un, uno hace una, un estudio de lo que llamaban el templo de Salomón, ese eh, es templo de Salomón es la simbología de, un, de nuestra estructura interna como hombre, como individuo, como ser espiritual. Es decir, este, ese templo está fundamentado en cuatro columnas. Y esas cuatro columnas en las cuales se sostiene el conocimiento gnóstico. Son ciencia, ciencia, arte, filosofía y religión o mística. Entonces un poquito vamos a desarrollar esto, estos cuatro pilares en los cuales se basa el, el conocimiento. Está bien, la Gnosis este, nos propone que a medida que vamos este, despertando ese conocimiento que está dentro de uno, uno pueda vivir su vida como un artista, como un filósofo, como un científico, como un verdadero religioso. ¿Qué quiere decir esto? Eh, un científico investiga, un científico experimenta, un científico eh, plantea hipótesis. Eh, un filósofo se pregunta constantemente, se hace preguntas y se hace preguntas ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eh, este, un artista se inspira vive inspirado aquel que ha creado una gran obra musical, aquel que ha creado un, una gran obra este, eh, poética eh, se, ha, se ha inspirado ¿no? a, a digamos que ese conocimiento del cual vos decías ha habido un equilibrio entre la doctrina del ojo y la doctrina del corazón claro, claro. Este, ha podido equilibrar eso para plasmar una obra. Eh, y un verdadero religioso es aquel que, que realmente está unido a su parte espiritual. Eh, religión viene del latín, que significa religare, que es volver a unir, mm. volver a unir nuestra parte humana con nuestra parte divina. Este, la Nosi nos propone eso, eh, vivir inspirado, eh, vivir en contacto con nuestra parte divina, con nuestra parte espiritual, este, de una forma científica, uh -huh. como decíamos recién, eh, no de una forma dogmática, eh, de manera que nosotros digamos, no, esto es así, se debe hacer porque me lo dijo aquel sacerdote, ¿no es cierto? No, que realmente uno pueda comprobar que, que tiene una conexión con una parte divina y que esa parte divina le da la posibilidad de, de vivir en, en paz, en armonía, este, que viva feliz. Exacto. Y eso, eso está fundamental, ¿no es cierto? Por eso decíamos que el conocimiento se sustenta en esos cuatro aspectos, como dice Gastón claro. tan, tan bien explicados. Y, y hay que entender que Gnosis, es decir, como conocimiento, no, es, no tiene un principio en esta institución en la cual nosotros pertenecemos que se llama GACAC, que quiere decir Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. La Gnosis como conocimiento eh, tiene su origen en el principio de los tiempos, tiene que ver con el origen del universo, es decir, tiene que ver con los principios de, de la creación, ¿no es cierto?, y tiene que ver con el principio del planeta Tierra y de la del nacimiento, digamos así, del, del ser humano sobre el planeta, que, como decíamos, esas grandes culturas que existían en la antigüedad. Bueno, y, y redondeando, ¿no es cierto?, porque ya estamos, como decíamos recién, ya estamos terminando esta parte del programa, eh, vamos a hacer una síntesis diciendo que este, esta parte de los temas, ¿no es cierto?, son 23 temas aproximadamente y como decíamos hay una parte práctica, quizás obviamente no la vamos a poder hacer, simplemente vamos a explicar lo que es prácticas, ¿no es cierto?, e invitar a la gente a que se acerque a la institución eh, que es AGIACAC, como decíamos recientemente, y que está en la escuela de 158 de estas ciudades de desarrollos y a, a nivel nacional, internacional, acérquense a cualquier institución de la Gnosis, es decir, este, a averiguar por los cursos, porque en todo el mundo se dictan estos cursos que tienen como particularidad el autoconocimiento, el desarrollo humano, personal, desde el punto de vista físico, emocional, espiritual, para mejorar nuestra calidad de vida y tener la posibilidad de desarrollar o convertir nuestro pequeño mundo, en principio, este, nuestro entorno más chiquitito en algo mejor. Y ojalá eso sirva para un mundo grande, mejor. ¿No? Gracias Gastón. Gracias, Abrazo, gracias por la invitación. Y esperamos que aquellas personas que... que realmente inquieran en estos conocimientos, que quieran profundizar en, en esos misterios, este, bueno, busquen en, estas, en este tipo de instituciones las respuestas que allí están, ¿no? Bien. Eh, no nos vamos a ir sin dejarles una invitación, es decir, este, que vamos a poner las placas y los números de teléfonos al pie de la pantalla, es decir, este, de un curso que se va a desarrollar a, en forma presencial, aquí en la ciudad de Tres Arroyos, a partir del día lunes, este lunes 21 de mayo, en el Centro Cultural La Estación de nuestra ciudad. Acérquense, es decir, este, averigüen por teléfono, que no se van a arrepentir. Muchas gracias. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles.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 Radiante. Lucio B. López 1277, teléfonos 15 52 23 63, 15 34 17 42. Mail administración ingenieriacomar tres arroyos fin. espacio de publicidad Nosis TV, un encuentro con la sabiduría. Es grato estar con ustedes para presentarles en esta parte del programa una serie de documentales, los cuales nos van a ayudar a desarrollar la comprensión con relación al conocimiento, a la sabiduría de los grandes misterios encerrados en el universo, en la creación y en el hombre. Frutas, vegetales, medicina.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 Avenida Ponce del 700 al 850, todo en cuotas, agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas, 2983-6423-65. Pizzería La Estrada, un lugar de encuentro. Venga a disfrutar las mejores pizzas y empanadas de Tres Arroyos, Colón 501.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 nosotros le llamamos eras y lo estamos utilizando con material reciclable estas bolsas que ven acá son materia reciclable y algunas maderas que nos sobraron por allí y las acomodamos para que se acumule un poquito más el agua y se mantenga más el agua dentro de la planta. Aquí tenemos una planta maravillosa como es la caléndula, la caléndula sirve para sacar problemas de los ovarios de la matriz para sacar enfermedades para cicatrizar y tiene una armonía tiene una magia y tenemos acá un, una planta, planta de, de, de ruda la ruda sirve de protección se pueden hacer cercos de cultivos de, de ruda las flores sirven para muchos casos para vapores para las damas para para limpieza sembramos unas lechugas también para la comidita, estamos tratando de no echarle ni siquiera ni una gota de veneno, si al contrario, sino la magia y la armonía que nos brinda la naturaleza. Todo esto lo hemos hecho con material reciclable y para mantener en alto. Estamos empezando, pero nos llena de armonía. Tenemos una planta de romero. La planta de romero es una planta también muy poderosa para el cerebro, para la limpieza, para la vía digestiva, para la protección, para la comida... Una plantita con magia, ¿verdad? Este es un frijol muy bueno, un frijol, normalmente una... en, en Venezuela decimos carabata, pero este no es de la negra, sino es un frijol rojo grande. Y está arrancando con fuerza, con poder. Usted observe, está empezando a salir, hay que mantenerla húmeda para que ella produzca. Y después de, de ella dar sus su frutos completa y después comerse uno, todas las ramas que quedan es puro potasio concentrado potasio que es lo que necesita la tierra para volver a restabilizarse a establecerse la tierra y aquí tenemos unos, unos rábanos, verdad que sembramos unos rabanitos ahí ya se va dando el rabanito ¿eh? ya ya nos hemos comido ya bastante este rabanito sabroso aquí para hacer un rombicer ahí tenemos la, la bosta de vaca nos la vamos a sacar de allí y vamos a echar en esos puertos para, para, para echar, para echar el, lo que llama la lombriz californiana. Y así ir produciendo primero al principio con 40 días echándole agua, el mismo líquido se le echa a la misma bosta. Y después de allí ya se le puede echar a las plantitas para que ella agarre el cuerpo. Esto nosotros le decimos coramina. La coramina, la coramina. Una plantita es una flor morada y la coramina es mágica, ayuda para el dolor de cabeza, el dolor de pierna, inclusive hasta la embarazada pueden tomar un poquito de ese té para que le dé armonía y cuando le duelen las piernas, sirve, sirve para el corazón, para el estrés, para problemas. Cuando la persona está en estados negativos, este maestro lo manda a hacer baños de plantas con ella. La, la, la coramina es mágica, es un tipo de salvia. Usted lo toma y se relaja.